bueno estamos aquí en un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las nuevas funcionalidades que tiene eh, las últimas actualizaciones de zoom y se llama compartir video entonces pues la función de los compartir video es una de las funciones que más eh, se ha vuelto común en muchos de las reuniones y pues ahorita zoom ha propuesto desde su actualización que esto sea directamente eh, Normalmente, nosotros eh, lo hacemos a través de acá y tenemos que darle aquí compartir sonido y todo el asunto, pero ahorita vamos a encontrar, vamos a darle en compartir pantalla, vamos a darle en avanzados y aquí vamos a encontrar la función de video. Obviamente, seleccionamos acá y acá para optimizar video, le damos aquí compartir y aquí nos van a buscar los videos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? que aquí pues, no, eh, es Zoom quien determina un propio navegador de video ¿sí? y simplemente vamos a dejar correr el video y listo, es un video corto pues para un ejemplo y bueno, esa sería la forma en la que funciona este video, sí miren ahí bien. Ok, entonces eh, para parar de compartir simplemente le damos acá y listo. Espero que sea de utilidad este video.